Video tutorial que muestra cómo funciona OneDrive. ¿Qué es OneDrive? OneDrive es una plataforma que nos permite almacenar archivos, documentos, material personal, etc. en un solo espacio. Además, podemos compartirlos con otras personas y tener acceso a ellos desde cualquier dispositivo. ¿Desde dónde podemos acceder a OneDrive? Si estamos trabajando desde nuestro ordenador, podemos buscar OneDrive for Business o OneDrive para la empresa entre las aplicaciones que tenemos instaladas. También podemos acceder desde la página web de la universidad. En la parte inferior, pincha en Webmail. Y luego, acceso OneDrive. Y por último, también puedes acceder tecleando directamente la dirección on.uclm.es desde tu navegador. ¿Qué ventajas tiene OneDrive? Podemos crear un documento en nuestro ordenador, y editarlo en otro entorno de trabajo sin necesidad de guardarlo en un USB o enviárnoslo a nuestro correo electrónico. Otra de las opciones que nos ofrece es la de poder colaborar con otro compañero al mismo tiempo en la edición de archivos en Word, Excel, PowerPoint y OneNote en cualquier dispositivo. ¿Qué podemos hacer en OneDrive? Cuando iniciamos sesión en Office 365 con nuestra cuenta profesional podemos hacer lo siguiente. Cargar archivos desde nuestro ordenador, compartir archivos con otras personas, dar permiso para editar archivos y trabajar en ellos al mismo tiempo, acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar, en nuestro equipo, tableta o teléfono, sincronizar OneDrive con nuestro ordenador y así podemos tener acceso a los archivos, incluso cuando estamos sin conexión. Esta es nuestra página principal de OneDrive. En la parte izquierda encontramos el panel de navegación donde tenemos mis archivos, Aquí podemos encontrar todos nuestros archivos y carpetas. Recientes, donde se muestran los últimos archivos en los que hemos trabajado. Los compartidos, que son archivos que otros usuarios han compartido con nosotros y los que también nosotros hemos compartido con otros usuarios. Descubrir, donde podemos encontrar archivos que son tendencia entre las personas con las que trabajamos. La papelera de reciclaje y las bibliotecas compartidas. En la parte superior tenemos la barra de herramientas. Nuevo para crear archivos o carpetas, cargar para agregar archivos o carpetas al almacenamiento de OneDrive, sincronizar, flujo, organizar para poder cambiar la forma en que nos gustaría ver los archivos. Si seleccionamos vista podemos cambiar la apariencia. En información podemos ver detalles como quién tiene acceso y la actividad reciente. Para cargar archivos y o carpetas lo podemos hacer de dos maneras. Primero, pinchando en Cargar y eligiendo entre Archivo o Carpeta. Buscamos el documento que queremos y lo subimos a nuestro OneDrive. Y dos, arrastrando directamente desde nuestra carpeta de documentos del ordenador a OneDrive. Seleccionamos cualquier archivo para poder verlo o editarlo. Para compartirlo podemos seleccionar el archivo y pinchamos sobre el icono de la flechita. Podemos decidir si las personas con las que compartimos el archivo pueden editarlo o solo verlo. Podemos copiar el vínculo o enviarlo por correo electrónico. Podemos controlar cuándo dejar de compartir el archivo pinchando los tres puntitos, luego en Administrar acceso y de nuevo los tres puntitos en Más opciones, en la parte superior Quitar vínculo y Eliminar vínculo. Recuerda que podemos compartir, editar y ver los documentos en cualquier lugar iniciando nuestra sesión de Office 365 con la cuenta de la UCLM. Biblioteca Universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha.